¿Dónde, ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué? ¿Esto no se parece nada a nuestra casa? ¿Qué? ¡No! ¿Eh? Es, es, esto es muy desconocido ¿A dónde me trajiste? ¿Qué me no, hiciste? Que, que yo no, yo no te traigo nada Yo lo único que me acuerdo es que terminé de merendar con mi familia Acabamos de comer galletitas navideñas Que mira, mira, mira está mi trajecito guapo ¡Es hermosa! Me fui a dormir y, y acabo de despertar aquí contigo estamos en una casa desconocida vamos a ver afuera oh, sí a ver afuera en dónde estamos hola ¿Eh? eso estamos dentro de una burbuja ¿La bu ¿Qué es esta burbuja eso parece en la burbuja que que sacuden la gente para que se nieve hola ¿Estamos, estamos encerrados en una burbuja no sí cómo salimos de aquí por favor ayuda Mira, ah, pero pero mira que bonita, la casa es de jengibre La podemos comer toda, eh, tengo hambre No, no, no, no hay que pensar en eso, mi pana Hay que salir de aquí, quiero regresar a mi casa Normal, yo también, yo también ¿Eh? ¿Qué se por allá? ¿Y por qué tenemos catalejo? A ver <risa> ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Eh? ¡Alexis! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Alexis, ¿qué? ¿qué haces allá? ¡Estoy secuestrado! ¡Chicos, ¿Cómo? estoy secuestrado a Santa Claus! No están poniendo Santa ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Santa? ¿Qué? ¡Ayúdenme! ¡Corre, oh, corre! ¡Ahorita vamos por ti! ¡Aaah! Oh, oh, oh, ¡Aquí tengo a tu amigo! ¿Qué? ¿Cómo que tienes a nuestro amigo? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Tendrán que venir a por él! Oh, oh, oh. no, ¡No me digas! ¡No, no, mi no! no, no. ¡Pana, ¡Pana, pobre Alexi, lo está maltratando Le están do duro con el palo Y creo que no lo está disfrutando Le están pegando Oye Beto, tenemos que buscar la manera de, de ir a rescatar a Alexi en la otra burbuja Mira qué bonita está Pero vamos a rescatarlo, tenemos que buscar hay, hay que buscar ¿Algo? en cada rincón cofres en mira, todo mira. Los... Tiene que haber algo para poderlo salvar Mira, mira, ah, vale, mira vale. aquí, aquí, aquí había una escalera La vi cuando estábamos. Hola, A ver, es si esto? por acá Hostia, Ay, hay cofres pana, uh, oh. Un agua espada, y... con esto vamos a salvarlo. Mira mi pana, tengo el di directo con espada, mira, mira, mira. Yo mira, también mira. tengo, yo también digo mi espada. Bueno, ya. Yo tenemos una par de cosas, pero tenemos que buscar algo para llegar allá, unos bloques sí, o mira. algo. Sí, sí, tiene que haber algo para llegar al otro extremo porque está muy lejos, sí. mi pana. Es verdad, es verdad, mira. mira eh, hey, mira, aquí hay otro cofre. Sí, sí, a mira, yo. A ver. ¿Qué no hay? No hay nada, Veto. No hay nada, okay. mi pana. No hay nada ¡EH! ¡Beta! F en el chat ¡Eres <risa> era una trampa! ¡Hay que tener mucho cuidado mi pana! Oh, vale, un... bolita de nieve, esto sirve, eh ¡Eh! No la bola, las bolas de nieve, es verdad no Vale, no vale, va vale, hacer, vale, vale, vale. <risa> Oye, Pero <risa> hay que tener cuidado mi pana Hay que tener mucho cuidado Vale, vale, vale, aquí subimos Sube, sube, Beto, sube A ver, pa Estoy vale, vale. Ahí está Vale, pero tenemos que buscar en sí algo para, para ir Aquí están esos bloques, lo podemos utilizar, la verdad Podemos agarrar todo lo que Podamos utilizar, la verdad Pero necesitaremos muchos bloques, mi pana Tiene que haber algo, tiene que haber algo en la casa A ver, mira, mi, mi. aquí En el, el arbolito de navidad lo vi, mira, ah, cara, mira Y verdad, aquí sí. hay más oh, Por mí, mal. mira, tenemos armaduras Mi pana ¿Mi Armaduras, ¿También? ahí me tocó carbón <ríe> ah, Me tocó carbón Por niño malo, eso te va a dar mira, Un diamante, malo. diamantes Yo quiero estos diamantes Eh, perro, mis diamantes Ay, no, me, me agarré tus bol, tu bolas otra vez Vaya dato perturbador Bro, tierra la tierra sirve? Es verdad, agárrala, agárrala, mira, mira Así, Así ahí está Eso, eso, eso uh, Ya tenemos tierra, vale tenemos. Bro, per... necesitamos cada rincón a checar En los cajones, en las esquinas, donde sea Tenemos que checar eh, También hay segundo piso Me falta ir al segundo piso Vale, vale, a ver Acá hay un cofre Tú revisa ese y yo reviso el de acá Vale A ver, yo lo reviso ¿Qué? ¡Bro, pero no hay nada! Armadura. ¿Qué? de ahí! ¡Hala! Vale Otro cofre trampa ¡Ese Santa Cruz nos pone trampa! ¡Qué asqueroso! ¿Crees que con esto llegamos a la otra isla? Y no sé ¡Eh, qué bonito casquito! Te queda, te queda todo, todo guatón Te ves guatón. Eh? Todo guato es bonito, muñaño ah, okay. Mira, acá hay otras escaleras Hay otras escaleras A ver, espérate La araña sucia Vamos, vamos, cae, casa no la visto? han limpiado. ¡Ah! Es que está, hay mucha telaraña porque ya está como muy arrumbado este lugar. Cuidado, sí, eh, sí. porque se puede caer. Hola, Por aquí podemos subir, Beto. Así, mira, mira. Sube, sube. ¡Hostia! la chimenea. Tenemos es que darnos prisa, mi pana, porque pobre Alexi, a ver si puede sobrevivir. Es verdad, es verdad, es verdad. Pobrecito a la Alexi, ya no lo veo desde aquí. ¡No se lo encerraron! Ah, voy a lo comer. metieron en el calabozo. A ver, voy a, no, comer. a mí se me hace que lo pusieron a Vera. fabricar juguetes. Y vale, estaban vale. ya como duende. Vale, acá hay un catalejo otra vez. Hay otro de estos de que ya teníamos desde un comienzo. Pero bueno, en el otro cofre que había: ¡Chuletas! No, wow, chuleta. vale, ya no necesito. Yo, yo, yo ya tengo el chulete Yo tengo un que Eso es una prueba de santa. Y si te tiras por las chimeneas, <risa> ¡No, me cola! No, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Subo, ¡A subo. ver, ahí voy! ¿Qué? ¿Te tiraste por la chimenea? No, no, no, bajé, bajé, bajé Estoy abajo, estoy abajo, ah, mi ¡Ah, vale, vale! ¡No, Beto! ¡Estás bien, pedejo! ¡Siempre, pendejo. ¡No, Beto, me, ¡Me he caído de la chimenea! <risa> ¡Te caí! ¡Eh, hey, mi pana! Y listos cajones! ¡Mira, mira, mira! mira. ¡¿Cómo?! mira ¡Hay un cofre! sorpresa! ¡Hay cofres! No serás tú ¡Oh! aquí, tremendo ¡Oh! Sherlock Holmes. El macho. Te agarra esas manzana para ir directo contra Alexis. Bueno, voy por Alexis? no, ya con esto estamos chetísimos. Para derrotar a Santa, Santa ¡Ay! no lo va a poder derrotar. Dale, mi pana, así me da al éxito. Vamos. Eh, vale, vale, utilicemos la tierra que, que agarramos para ver vale, si sí podemos llegar donde santa Vamos, vamos ¿No crees que llegamos, Beto? No creo que, que lleguemos Sí llegamos, mi pana, sí llegamos Yo, yo, yo checo si, si se da la vuelta Y si nos ven Yo te checo Vale, vale, vale, aunque Yo te checo la espalda Yo no los Ay, veo, eh Allá ah, están, no, sí, están, sí, sí, sí, están, sí, están sí, como están que planeando, planeando algo. algo Mira, mira, mira sí, sí, Ya sí, sí. no veo a Leche, mi pobre leche Lo metieron en el calabozo Ya no se ve, están planeando algo Tienen diamante, tienen cosas No vayas a gritar así vale, vale. que, que se dan cuenta Vale, vale, sí. vale mira Acá no, no no esto todo como me la manzana sube, sube, sube. Colócate no, el escudo no. Vale, voy subiendo, voy subiendo Pero Beto Ah, tú quieres llegar ahí arriba Sí, yo quiero llegar por arriba, que no se van a dar cuenta por dónde lo vamos a llegar Mi pana bueno, ya no tengo bloques No, no, tenemos agua, tenemos agua Aquí con agua, espera, espera. Con, espera. con agua llegamos, uy, con agua uy. llegamos Pero vas a delatar, imbécil Que no, que no, que, que son vos. Que salta, no, no, no va a haber el agua Veo una entrada por, la, por el techo, ¿Eh? entonces entremos por el techo ¿Por el techo? Vale, sí, vale, sí, sí, vale, vale. El... pero Tengo bloques, tengo más bloques Vale, uy yo diría que por aquí. ¡Vente, vente, vente! Vamos, vamos, vamos. ¡Dime miedo a la cachita mi ¡Venga! ¡Ten cuidado! ¡Agua! Uy! Lo practiqué en la cuarentena, mira, mira, qué qué ¡Ayuda! ¡Alexi! ¡Alexi! ¿Dónde está? Me está maltratando con su bastón, ayuda. ¿Dónde está Alexi? ¿Dónde está? ¡Alechis! ¡Ya vamos por ti! ¡Alexi! Si no, se no, Alexis, ¿qué pedo? ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? Ya se, se dieron se cuenta que todas las? ¿Qué es ese ruido? no, oh, no, oh, no, oh. no, no, haciendo no, no, no, qué están haciendo ahí! no, ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¡Hola! no, no, no, no, no, no, Alexis! Chicos, toma. bastones de caramelo ¡Toma, no, ¡Toma no, no, no, no, no, no, ¡Está muerto otro doble, venga, sí, ¡Dale! Espíritu? Dale, dale. Toma, dale al elfo. Queda santa. Toma, queda santa, santa! toma. Llega. Esto por Alexi. Llega. Esto por Alexi. Y esto por no darme mi bicicleta. ¡Es verdad, también por no no y por ser malo. Vamos, Alexi, te escoltamos a la salida. Conozco, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. antes que aparezca. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Pero no le acepten una bicicleta a un, van, a un santa malvado.